Hola a todos Gracias, gracias por acompañarnos Hace unos días han pasado las primarias demócratas En la ciudad de Nueva York Y en gran parte de los Estados Unidos Estas primarias referente a Nueva York Tienen que ver directamente con la comunidad latina Sobre todo con la comunidad dominicana Que se estaba jugando el todo por el todo Para algunas personas no se jugaba el destino y el futuro de uno de los políticos más mediocres que ha dado la comunidad latinoamericana de Estados Unidos, el dominicano Adriano Espaillat. Muchos dicen que no era la campaña de Adriano, sino el empoderamiento de la comunidad dominicana. Ni uno ni otro. No puede haber empoderamiento de la comunidad dominicana Dividiendo a la comunidad como lo ha venido haciendo históricamente el congresista Adriano Espaillat no puede haber empoderamiento con una serie de jóvenes que lo único que tienen es títulos universitarios, pero que no conocen la realidad que ha vivido la comunidad dominicana pero menos la historia del país a lo largo y ancho del tiempo Adriano Espaillat se encargó no solamente de destruir a importantísimos líderes en ascenso, como fue el caso de Miguel Martínez, de Gabriela Rosa, de Víctor Moricete, del propio Roberto Lizardo, un aliado de él, aislado ahora, y qué más que un golpe bajo a uno de los hombres que más lo ha ayudado, que es Jaime Vargas. Adriano Espaillat destruyó la estructura interna que le bordeaba, todo por ambición de poder y por estar bien con un grupo de gente que solamente lo usa para buscar votos de la comunidad dominicana cuando Adriano Espaillat tomó al liderato intermedio de la comunidad dominicana y lo destruyó como convirtiéndolo en guiñapos humano simple y sencillamente ahí comenzó nuestro descenso la historia está ahí, los documentos están ahí ¿Cuál es el mayor problema de Adriano? Una serie de figuras que le acompañan, que son desconocidas y más que hacerle bien, le hacen un daño terrible, como ha sido el caso de Radamés López, su chofer, y que aparece en las páginas de internet como su asistente. El comportamiento de Radamés, más que sumarle a Adriano, le resta muchos votos, pero muchos votos, porque es un comportamiento sobeis, es un comportamiento barrial, es un comportamiento de, de arrabal y de tigueraje. La misma situación se da con su secretaria directa, quien mantiene un dime directo o una persecución contra todo aquello que enfrenta al congresista como figura pública. Estas dos piezas, más otros que no le suman nada, más que hacerle un favor a la comunidad sí. dominicana, nos hace ver como arrabaleros que es el grupo de gente que bordea a Adriano Espaillat. En otras palabras, Adriano está rodeado de un grupo de sinvergüenza que llegan a la condición de tígeres. Adriano no solamente perdió esta contienda, sino que fue barrido y acorralado, demostrando que no tiene el poder que él ha querido vender en el Congreso a una serie de figuras, comenzando por la titular del Congreso de la Cámara de, eh, de Representantes, Nancy Pelosi, y el propio Charles Schumer, un hombre que solamente ha sabido hacerle daños a la ciudad de Nueva York. Adriano Espaillat demostró su descenso cuando tres cuatro miembros de los principales partidos políticos dominicanos radicados en Nueva York en una injerencia directa que violenta las normas y los conductos políticos de los Estados Unidos, le hacen el juego a Adriano porque se benefician. Veamos, el secretario general del PLD, el señor Cortorreal, tiene que defender a Adriano a capa y espada porque en un momento determinado cometió un hierro que lo llevó a las cortes de Nueva York y Adriano le tiró la toalla. En el caso del de partido de Leonel Fernández, ni Carlos Félix, ni Morro Bell reúnen ni las condiciones morales ni las condiciones políticas para hablar en nombre de su partido porque uno de ellos o los dos, se dice, reciben dinero de una institución non-profit que ni siquiera Dominicana es y hablan en nombre de su partido. En el caso del señor Fuerte del PRM, es un hombre que lo que anda buscando es cámara y tampoco favorece a ningún partido ni a ninguna estructura de liderato de la comunidad dominicana en Nueva York. Cuando usted junta estas figuras destempladas, reitero, que no llevan 100 personas a un encuentro donde llaman a la población, le demuestra a todo el país y a todo el conglomerado dominicano y latino de Nueva York que no son dirigentes nada y que no reúnen las cualidades ni las condiciones para echar hacia adelante. Fracasa Adriano Espaillat con Vázquez fracasa con la Camilo, pero fracasa también con el grupo de todólogos que solamente tienen títulos pegados en la pared de sus residencias porque estos muchachos no han dado pies con bola. Y como decía Roberto Jerónimo, ¿no? las posiciones que han logrado en los últimos días solamente persiguen buscar un salario mientras la comunidad ha sido aislada, ha sido destruida, ha sido acorralada. Adriano no ha llevado un solo céntimo al estado de Nueva York para destinarlo a la comunidad dominicana. Adriano simplemente recibe parte de un voucher que saca el gobierno central y que reparte en partes iguales. Solamente hay que darse cuenta lo que pasó con los 100 mil dólares aquellos del norte de Manhattan que Adriano se atribuyó como un logro suyo cuando realmente era un logro de Charlie Schumer y de otra senadora. Y Charlie Schumer sacó una partida para el estado de Nueva York y una parte para el norte de Manhattan. Hay quienes alegan que el norte de Manhattan está siendo investigado. Hay quienes alegan que gente en el entorno de Adriano están siendo investigada. La historia nos ha demostrado, y los documentos están en esta página, que Adriano Espaillat no ha hecho el trabajo. Porque es dominicano cuando le parece, pero da la espalda cuando la comunidad lo necesita. Cuando quieren votos, todos aparecen. Observen los flyers de Adriano, el mismo grupo, las mismas caras y las mismas ideas trasnochadas y ideas mantequillosas que en nada favorecen al colectivo. Muchos dominicanos ya salieron del Alto Manhattan e incluso del Bronx y se han ido. ¿Qué logró Adriano en esta contienda del pasado 23 de agosto dividir a los negros dividir a los puertorriqueños dividir a los dominicanos y ganarse una repulsa que más que elevar la imagen de él lo que hizo fue llevarla a un basurero donde se encuentra gracias a un trabajo de tigueraje de su chofer Radamés López con un lenguaje digno de un prostituto es una pena que Adriano no pueda alar la brida de sus burros y es una pena que ese tipo de comportamiento más que hacernos bien nos hace mucho daño no es verdad que la bandera va a determinar la realidad que están viviendo los dominicanos en el Alto Manhattan no es verdad que Adriano y Danis, Carmen de la Rosa que nos han hundido la señora de óleo y ese grupo van a resolver nada porque se apandillaron y crearon una legión de buscavidas encabezado por Adriano Espaillat Adriano no va a resolver la estampida que vendrá en pocos meses cuando comiencen a sacar gente de los apartamentos en una política mediática de acorralamiento que ya se está notando no hay trabajo y Adriano lo sabe no se pueden seguir cometiendo hierros ...como el que se cometió... ...contra Jeff Blue... ...cuando todos... ...desde Adriano Espaillat... ...hasta el más bocinglero del grupo... ...sabían... ...que había más de 17 mil... ...pilotos en el suelo... ...y que los aviones... ...aunque lo pongan a peso los vuelos... ...no podrán despegar... ...porque es un asunto laboral interno... ...de personal... Adriano... ...otra vez te repito lo que te decía tu mamá... ...todos dicen que te quieren... Pero al final, a la hora de la verdad, todos te dan la espalda. Perdiste, vas descendiendo, no tienes a nadie, estás muy solo y peor aún, todos contra ti, porque al final te van a aplastar como lo que está demostrando ser una verdadera cucaracha. Gracias. Hasta un nuevo encuentro, amigos. Ya nos veremos. Bye bye.